voy a hablar de un libro que he comprado recientemente y que me hacía muchísima ilusión tener y es este de aquí es un libro sobre mini pigs, uno de los pocos que hay, se llama Potbelly Pig que es otra manera de llamar a los cerditos y se es escrito por Priscila Valentín, que es muy interesante porque es una señora que ya está muerta pero que se dedicaba a entrenar a cerditos, enseñarles trucos y presentarlos a concursos entonces este cerdo que veis aquí es su cerdo estrella y se llama Nelly y básicamente quedó campeona del mundo de trucos de cerdos, típicas competiciones que solo hay en Estados Unidos. Y bueno, es un libro todo en inglés, pero bueno, es muy cortito y es muy fácil, así que a mí no me costó nada leerlo. Realmente hay muy pocos libros, por no decir ninguno, que describan tan bien la experiencia de tener un cerrito en casa. Y es que se nota que ha tenido muchísimos. Ella ha tenido como 3 o 4 cerdos, creo que ha educado de maravilla, y la verdad es que su libro tiene capítulos para absolutamente todo. Tiene un capítulo de a la hora de comprar qué cerdo elegir, eh, cómo introducirlo a casa y tiene hasta 27 mensajes que le mandó gente real sobre problemas de comportamiento con sus cerdos, a los que ella da soluciones y contesta de maravilla. Un capítulo que me ha resultado bastante útil es el de 10 pasos a seguir para evitar la agresividad de tu cerdo. La verdad es que Maya y todos los cerdos en general, a partir del año, empiezan a mostrar signos de territorialidad. Es decir, los cerdos son territoriales por naturaleza y ella lo explica muy bien en su libro que las piaras, ellos luchan constantemente por ser los líderes de la piedra, como con los perros o con cualquier otro animal. Tiene que haber un líder y unos seguidores. Entonces el problema es que cuando cogemos a un cerdo en casa, eh, él intenta también retarnos a toda la familia para intentar ser el líder. Entonces escribe muy bien que es un momento decisivo a partir del año para imponerse como líderes y... Que él se comprenda que es un seguidor. Y ya lo describe muy bien y me ha venido de maravilla. Lo que básicamente nos aconseja para evitar este comportamiento es primero establecer límites: dónde puede estar nuestro cerdo o dónde no puede estar. Segundo, actuar como líderes firmes pero tranquilos y hacerles saber lo que sí queremos que haga y lo que no queremos, dónde están los límites y tercero, eh, destaca la importancia de enseñarles trucos a nuestros cerditos para que nos respeten un cerdo que sabe hacer trucos sabe que si haciendo el truco tiene comida y sabe que la comida viene su dueño y por lo tanto eh, respeta más a su dueño pero sin duda el capítulo que más me gusta de lejos es el capítulo sobre trucos era un capítulo que esperaba yo mucho y que me interesaba mucho este libro porque me había quedado sin ideas de trucos que enseñarle entonces en este viene un capítulo entero sobre ideas de trucos clasificados en tres niveles los, los trucos básicos, los trucos intermedios y los trucos avanzados como veis en estas imágenes sus ceros saben hacer de todo, saben andar en monopatín, saben encestar Saben saltar por aros, saben meter goles y hasta saben hacer la compra Imaginaros lo bien que hacían los trucos que quedó campeona del mundo y mira la cantidad de premios que ganó Y aquí en esta foto sale con su dueña también en cuanto llegó el libro me encantaron las ideas que proponía de trucos y especialmente dos que me parecían bastante fáciles y tenía muchas ganas de probarlas, así que las puse en acción inmediatamente. El primer truco que le he enseñado Maya es el de decir que sí, es un truco muy fácil que simplemente consiste en sentar a nuestro cerdo y hacer así con la mano a la vez que decimos sí y sí para que ella siga con la, con la cabeza el, el movimiento de la mano y poco a poco eh, hace falta menos movimiento cada vez y lo, lo hará sola con el, diciendo solo sí, sí y luego el otro truco es el del slalom he comprado básicamente unos conos y he aprendido a hacer el recorrido así del slalom, primeramente con comida haciendo el recorrido con ella y luego ya lo hace sola así que ahora a continuación os pongo para que veáis vosotros mismos si ha aprendido a hacer los trucos siéntate Siéntate. Muy bien. ¿Allá? Sí. Sí. Sí. Muy bien. Otra vez. Sí. Sí. Sí. Muy bien. Allá, gira. Y vamos. Vamos. Vamos. Muy bien. Y vamos. Vamos. Vamos. Pues este ha sido el vídeo de la semana, espero que os haya gustado La verdad es que me he divertido un montón enseñando los nuevos trucos a Maya Porque hacía mucho que no le enseñaba nada Y me he sorprendido hasta yo de la velocidad con lo que los aprendía Lo de decir que sí a los dos días ya lo sabía, es una pasada Así que bueno, espero que os haya gustado útil el libro que os he enseñado A mí me ha encantado y quería compartirlo con vosotros Espero que si tenéis un cerrito, os haya gustado Y si queréis comprarlo os dejo en la cajita de descripción aquí abajo el enlace a Amazon para comprarlo y bueno, pues si os ha gustado el vídeo dadle a like y no olvidéis suscribiros en el botoncito rosa de la esquina o abajo en el botón rojo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete!